El gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua Javier, se refirió al llamado a huelga para este miércoles en el municipio de San Francisco de Macorís. Expresó no hay razones suficientes para paralizar las labores diarias de la ciudad. Bueno, una pena. Nosotros no podemos darle otro calificativo a un llamado de esa naturaleza porque eh, yo no veo motivo suficiente para mantener...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 Aquí lo que hemos dicho siempre es que nosotros necesitamos trabajar mucho, no, no parar los trabajos. Agrega que no debe existir represalia para aquellos que decidan no apoyar el movimiento huelgario. Critica a los dos llamados a huelga en el mismo mes de agosto. No trabajar, si usted quiere, pues son sus derechos. Pero también hay otro, que, es que si yo quiero trabajar que me dejen hacerlo. Que no haya ningún tipo de represalia porque yo quiera trabajar.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 Y también creo que hay que hacer un centro bien grande de psiquiatría aquí en San Francisco de Macorí. Porque nos estamos poniendo locos. juega el día eh, mañana, juega el día 12, eh, juega el día 13 y, y todo el día. Entonces así no. Con eso siguen contribuyendo a que Macorís no se le borre la etiqueta negativa que tiene la gente de nosotros. Antigua Javier manifestó que en el municipio hay gente buena, sin embargo existen otros que están totalmente desfasados, haciendo referencia a los grupos populares. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.